a grabar a los que llegaron que no. memoria, no, un pedacito. Entonces que llegaron los nuevos jugadores. Feo sí, oh, eh. de. casa es que, a jugar. No se sé, dicen que soy el capitán, y director técnico ¿De ¿Sí? equipo. De, de que va a jugar. No sé. yo soy la estrella, ¿no? es que, ¿no? pilas con los planos volquetas Pilas con el plano volqueta. ¿Qué piensa usted de ser el, el arquero del equipo? Soy muy nervioso. ¿Qué más? Solo eso. Pero qué responsabilidad siente usted. Todo el equipo sobrevive. <risa> Mona, ¿qué piensas que Carlito sea el arquero? <risa> que es muy alto. <risa> no, yo no sé, yo no sé cómo juega acá. Para que bueno Deseale suerte. 10, ¿cuál es la formación del día de hoy? Carlos en Orozco en el arco eh, Barrientos, El Colas, Felipe, Daniel De Hoyos, Miguel y Juanse Del medio guisado, Juan David y Andrés Más arriba, Juan Pablo, Dani y Esteban Una nómina del hijo La idea es que no nos goleen Gracias ¿Qué expectativas tienes frente al partido? Bueno, este partido entregamos la noche que hay ganar como sea. Como sea que ganas a. Versión beta. No, ¿no? Grabo. Yo soy camarógrafo, no, es medio, medio capista, Yo no. juego de camarógrafo. Posos medio junto con Kiki. No, y tenemos a la entrenadora que, que no sabe nada. Posos medios con, con Daniel de Hoy? No, no, con ah, el Colombia. Ah, usted no sabe jugar no sabe jugar de Pero voy a jugar de medio. El medio es el que el mete los pases para que hagan gol. Ah, bueno, entonces usted le mete los pases la, a él. Ah, no sé qué tengo que hacer, cómo voy a jugar. Yo creo que estamos jugando con perros llenos, hermano, esa entrenadora que piensa, contrataron. ¿Qué piensa de lo del de sexo antes de los partidos? Yo pienso que tener sexo antes de los partidos es muy importante. Eso fue la pregunta. Sí. <risas> muy importante. Y si no hay con quién, entonces hay que buscar los medios. Muy bien.